Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En este video vamos a ver cómo podemos agregar un fotograma de tipo respuestas múltiples a nuestro video interactivo en Excel Learning. Para ello nos vamos hasta crear fotogramas, elegimos la opción respuestas múltiples y muy importante que nosotros ya hayamos este identificado el minuto en el cual nosotros queremos que aparezca la pregunta de tipo respuestas múltiples. En este caso, yo necesito que la pregunta aparezca en el minuto 646. Entonces, este nos vamos, avanzamos en el video. En este caso, vamos hasta el minuto 646. Si ¿sí? vamos a tratar de ubicar eso acá, interactivos, eh, vamos a poder también observar que por un programa que nosotros vayamos agregando y por último. Y una vez que ubiquemos, en este caso, nuestro video en ese minuto, entonces le damos clic acá en el, en el símbolo del, del reloj y este ya nos marca el tiempo. Bien, entonces, una vez que ya definimos el tiempo en el cual tiene que aparecer nuestra pregunta, entonces este lo que nos queda es eh, ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir eh, según la ayuda de Excel Learning para crear un video interactivo? Esto ya lo hablamos en el, en el video, justamente en esa parte del video Entonces vamos a poner las posibles respuestas Lo primero que tenemos que hacer es crear una portada ¿eh? Luego tenemos que añadir fotogramas Entonces, eh, esas son las preguntas, la, las respuestas Si sí, esta es una respuesta correcta, marcamos La segunda eh, respuesta que vamos a, a añadir fotogramas Es lo que tenemos que hacer entonces esa es una respuesta válida, entonces marcamos. Vamos a poner una respuesta distractora en este caso, que es terminar, cosa que no es cierto. Entonces eh, vamos a dejar esto acá. vamos a Como no es una respuesta correcta, la vamos a dejar desmarcada. Eh, editarlos más tarde, sí, que es la opción de edición que tenemos allá arriba. Entonces esa sí es una respuesta correcta, por eso la volvemos a marcar. Eh, y la cuarta opción, porque se acuerdan que eran cuatro pasos guardar al terminar, entonces esta es una respuesta válida también, entonces este, agregamos y vamos a añadir una última respuesta distractora, que en este caso la parte de ayuda, que no corresponde y ahora vamos a crear nuestro fotograma una vez que nosotros creemos nuestro fotograma, recuerden que siempre hay que guardar y a continuación entonces vamos a ver cómo se va a visualizar esto en, en Excel Learning ¿sí? o en nuestro video interactivo de Excel Learning en el minuto 6.46 entonces es, siempre es muy importante que nosotros eh, vayamos haciendo este control también para poder visualizar después cómo se va a ver nuestro video interactivo entonces hacemos correr el, el video interactivo y nos vamos, vamos buscando el, el, el tiempo acá, ¿sí? en este momento. Edición, estoy en y acá diez. podemos observar cuatro iconos que están disponibles para nosotros. Eh, es muy interesante. Nosotros tenemos que editar algún fotograma, entonces este sería el tercer paso y el cuarto y último paso sería ¿Sí? siempre gu ir guardando nuestros trabajos. 45, 46 y fíjense cómo eh, se queda acá el video, se detiene el video. ¿Sí? uno entonces eh, responde a la pregunta, le da en comprobar y bueno, se da cuenta también que este, eh, cómo funciona esta herramienta. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Si te gustó el video, dale un like, déjanos un comentario y si te interesa entonces eh, recibir eh, este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video.